Porque ustedes lo quisieron. Más, más, más. Porque ustedes lo necesitaban. ¡Me ¡Necesito! Bienvenidos a otra parte de criticando al Freely. este vídeo para nada lo hago de que el último vídeo de Alfred ya ha tenido 795 visitas. Para nada lo hacemos por eso, ¿verdad? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no. Bueno sí. Pero antes de empezar me gustaría decir que en la pestaña de comunidad he subido una encuesta para ver cuál es el youtuber al que vamos a humillar Digo, digo, analizar entre comillas en esta sección, así que si quieres que estos vídeos sigan continuando, entonces, pues, ¿qué chingados espera? Uh, esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero ¿por qué existe esta mierda? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. ¡No, idiota! ¡Soy el ejército de Bolivia! Llevas 40 minutos muerto, estás peleando con un Iron Junior, la carrera ha sido devastada y te están disparando rayos láser, por supuesto que es no un estúpido, bruto, idiota, estúpido, retardado, bombónico, animal. Para que entendamos un poco esto mejor, la gente que no conoce esta película, aunque mucha gente debería conocerla, pues resulta que hace poco se estrenó villanos y por cierto, esa serie de y Cala con un vídeo. <risa> Volviendo al tema, todos estamos emocionados porque por fin se estrenó villanos después de una gran espera y deberíamos todos alabar el proyecto y decir lo bueno que es, pero sin embargo Feli tiene otra visión. Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. Ok, hicieron un tweet que no voy a narrar porque soy muy vago y voy a dejar que otra persona que lo narró lo haga. Exactamente, soy malvado Eres un monstruo, Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por el... Y justo, justo el día en que se estrenó la serie En vez de publicar un tweet diciendo lo buena que es Decidieron publicar esta mierda Hoy se estrena Villanos Un estreno bastante agridulce para mí <risa> Me vale madre? Estoy emocionado por la serie Conozco gente que trabajó en esta primera temporada Y se ve que le pusieron mucho amor y empeño al show Sin embargo, me parece incorrecto apoyar ciegamente a la serie Claro, si apoyar ciegamente a la serie significa Contratar a HBO Max para poder generarle ingresos a la serie Y que de esta manera tengan suficiente capital Para que de esta manera se les pueda pagar a todos los trabajadores Que estuvieron y fueron parte de esta primera temporada Creo que con tu moralismo ya deberías saberlo ¿No lo crees Alfred? Este otro güey también sabe qué pedo con la vida. ¿Sabe que el piloto fue hecho con el maltrato y abuso a sus artistas? Maltrato y abuso. Este tweet tiene como 55 cosas mal pero vamos a intentar ordenarlas con cuidado. Primero, ¿qué es eso de abuso? A ver, vamos a crear algo. Que trabajes como 50 minutos extra no significa que ya tengas abuso. Una cosa es trabajar 50 minutos extra y no hacer los créditos y clicarse por Twitter. Y otra cosa es que te metan una tala por todo el culo. Segunda cosa, si hay gente trabajando en el piloto, ¿no deberíamos apoyar el piloto para que esa gente tuviera más reconocimiento y pudiera mejor tener mejores sabos laborales? No, se descubrió el truco. Y tercero, es solo el piloto. ¿Qué pasa con los otros cinco capítulos? Ya, como el piloto fue malo, no vamos a ver toda la serie. Genial, no vamos a ver la serie solamente porque el piloto tuvo un poco de abuso. Demuestra un nivel de ineptitud que rayen la imbecilidad Pero claro, a pesar de que la serie ha sido hecha con el abuso y el maltrato de personas vamos a estar haciendo vídeos sobre ella porque eso es conveniente Ya con todo esto, esto es una cagada increíblemente pero no, tenían que seguir escribiendo los muy pendejos y ahora tenemos esta joya maestra Y lo peor de todo, nunca se hizo justicia, ni hubo repercusiones a los responsables de este abuso No puedes pensar por un momento que no se hizo justicia tal vez porque no había pruebas suficientes y a lo mejor todo esto Malentendido. A ver, no estoy diciendo que hay que menospreciar estas cosas ni que hayan sufrido nada y que ahora ni tú eres un santo. Creo que sí que hubo algunos problemas en la producción. Porque eran los artistas, eran jóvenes. A lo mejor hubo confusiones. Pero lo que yo pienso es que eso está en el pasado. Está. Y no hace falta sacar ese tema otra vez. Porque ese tema fue hace tres años. Al vas tres años atrasado. Así que sí. Puede que haya algo malo, puede que no, no sabemos si hubo algo malo y no sabemos no. Pero la cosa es que eso está en el pasado, no pasó nada malo y tenemos villanos y en vez de estar agradecidos porque no ha ido polémica, por fin vamos a tener la maldita serie, estos hijos de puta deciden jodernos aún más. ¡Genial! Ojalá full en la serie y nunca la tengamos y sigamos teniendo mierdas como Draymond. O sea, estáis de joda, literalmente os hicisteis una foto con Alan Ituriel hace años y me parecía que os lleváis muy bien, pero literalmente le estáis echando al mierda y le estáis llevando abusivo a Alan Ituriel solamente para tener un poco de visitas, carajo. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡No te mereces el respeto de nada? O sea, es parte de gracias a Alan Ituriel que habéis tenido tantos suscriptores por esa foto. Y en vez de estar agradecidos y disfrutar de su serie y apoyarlo porque os ya lleváis muy bien, decidís insultar en las redes sociales. Que bien, que bien es ser valiente delante de una pantalla. Pero, ¿qué pasaría si lo hubieras a la cara y le y a Flynn preguntándole, oye, ¿por qué cara se ha respondido eso? Y a Free seguramente diría que era broma y todo pero eso. Ok, vamos a calmarnos. No pasa nada, todo está bien. Rafa es al Freddy, no le buscas explicaciones a sus pendejadas. Pero antes de acabar este vídeo, me gustaría darle créditos a Black Blackstrapberry14. No sé cómo funciona ese nombre, pero está súper chulo. Pero el tema es que esta tía hizo una crítica al Freddy. Solamente puedo decir que esta es mi nueva maestra. Esta tía sí que sabe criticar y mis críticas son pendejas. ¿Quieres aprender kung fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro. Ahora en serio me encantó, su crítica está súper genial y solamente le puedo decir que felicidades, tiene los ovarios más grandes que los de Thanos. Por favor suscríbete sigo viviendo en un barco. ¡Me vale más la verdad! Y listo, si quieren que le haga más críticas a San Felipe pónganmelo en los comentarios, también hay otros youtubers que criticaremos. Y si quieres elegir al siguiente youtuber que humillaremos, pues ve a la pesta de comunidad y si nos podemos reír mucho más de estos tíos idiotas. Yo soy Rafael Wolf y nos despedimos hasta la próxima mes y suscríbete porque carajo quiero dejar de vivir en un barco.